está con nosotros Shami, a quien le vamos a dar la bienvenida. Shami, un gusto tenerte acá. Igualmente. Bienvenido. Milton, gracias. Como siempre, es un placer estar en tu programa y hablar de lo que está aconteciendo en materia deportiva. Ha terminado esta semana de Copa Libertadores y Copa Sudamericana y la pregunta es quién es el menos malo, por así decirlo. <risa> Qué pena, ¿no? ¿no? Tener que, que, que terminar con sí. eso. O sea, eh, sería lindo que la valoración sea quién, quién tuvo la mejor presentación, ¿no? Sí, y, y yo lo decía, porque después del partido del Tigre... Eh, veía muchas, eh, muchos titulares de se jugó muy bien, que se eh, demostró la calidad, de, pero eh, al final perdieron. Y creo que ya al, al final ver cuál es el peor no sí. nos sirve de nada, porque los tres, los, los cuatro perdieron puntos de visita. Sí, el, el, el resultado final es algo objetivo, ¿no? O sea, derrota es derrota y no sumaste puntos. Y ahí está, y a pensar en el siguiente partido si tienes posibilidades. Entonces, eh, esta semana que viene, Milton, no tenemos no hay... eh, eh, Copa Libertadores ni Sudamericana, pero sí habrá el torneo de la Copa del Fútbol Boliviano, ¿no? Ese torneo loco, eh, seriado. ¿Cuál de los dos se va a jugar? Eh, ese se va a jugar. ¿El todos contra todos? No, eh, eh, fin de semana tenemos todos contra todos. Este fin de semana. Sí, y la próxima semana, mitad de semana, entre martes y miércoles, si no me falla la memoria... Eh, se van a jugar este torneo de, de, de, la, serie, de la Copa Seriada. ¿no? Así qué locura, que. Qué, qué confusión bueno esa, ¿no? Sí, sí. Dicen que, por ejemplo, para este partido de, de Bolívar frente a Bill posiblemente vaya con alternos, ¿no? O sea, no puede hacer eso otra vez, ¿no? Ya le fue mal sí. en Trinidad. Pero ojalá, ojalá que no, ¿eh? Ojalá que no, porque ayer ya se corrió una apuesta. Hay apuesta en el Deportivo, por si acaso. Ah, sí, ¿de, qué? Sí. ¿De quién? A ver, Yucra, cuéntanos. Yucra contra Pastén. ¿Qué, ¿Cuál es la apuesta? Cabellera. Cabellera. Cabellera contra Cabellera. No puedo creer sí, tanto creer. así. Ayer no sé qué es lo que pasó a Yucra, pero estaba emocionado, estaba acelerado, por así decirlo. Y le, el reto fue en vivo y le dijo Cabellera contra Cabellera. ¿Se corre o acepta? Y aceptó Juan. Wow. O sea, Juan. Juan va, va, va con Bolívar, ¿no? Oh, no claro. puedo creerlo. Eso es, también, eso es otro tema complicado, sí. ¿no? Que Juan vaya con Bolívar. Con tal de verlo rapado, y que a propósito, ya en varias oportunidades Yucra se ha rapado, así que esa es la apuesta que está corriendo, y veremos bueno. qué es lo que pasa. Bolívar va a jugar con Bilsterman este próximo domingo a las 17.30 horas en el Estadio Hernando Siles. ¿Ah? Así bueno. que está interesante. ¿eh? Está Ahora, bueno. lo que se ha comentado en estas últimas horas, Milton, ha sido lo de Henry Vaca, ¿no? que todos eh, los titulares en los periódicos. Sí, no sé si podemos saltarnos a las dos para revisar el comunicado de Oriente Petrolero, porque ayer salió esto Ahí en está. horas de la tarde, dando a conocer de que el Club Oriente Petrolero informa a sus socios e hinchas y público en general que el jugador Henry Vaca Orquiza ya no forma parte de nuestra institución. ¿Qué pasó? A ver, bueno, aunque muy difícil de... Analizar el tema no es, porque Henry Vaca tiene constantes problemas de disciplina, conducta, ¿no? conducta sí, sí, sí. Y, y demás. Entonces, pero ¿qué pasó ahora en Oriente? Porque pese a todo eso lo estaban aguantando. Creo que Sánchez le tenía mucho cuidado en el manejo sí. y en aceptar varias de estos varios de estos comportamientos. Es que hay varias lecturas que se puede hacer de este comunicado, Milton, ¿no? Porque. ¿Por qué ahora? La primera pregunta. Mm. Eh, ¿Y por qué no antes? Porque después de la derrota, frente a Royal Party salió, o esto es lo que se filtró en redes sociales, de que el señor Ronald Raldes manifestó a los jugadores de que les iba a prohibir fiestas, eh, actos de indisciplina y Ay, todo no aquello, gustó. que le habían llegado fotos, videos de cómo los jugadores estaban eh, haciendo de su vida un poncho, por así decirlo, como solemos decir en la jerga popular. Ya, pero yo lo veo desde un lado, Milton, que la dirigencia está tratando de focalizar toda la, todo el fracaso de la directiva y del club, el fracaso que están teniendo ¿no? o la crisis que se está viviendo en los jugadores como... Tratando de echarles la culpa a ellos directamente, cuando aquí los responsables son todos, pero los que más grado de culpabilidad tienen, pues es la dirigencia, porque la dirigencia ha armado este plantel, la dirigencia ha decidido en su momento pagarle a Díez strongs la suma de 150 mil dólares por hacerse de los servicios de un jugador como Henry Baca con varios antecedentes de indisciplina. ¿no? O sea, hicieron una apuesta muy riesgosa y ahora están pagando la factura de esa decisión, una decisión que ha sido asumida y tomada por el señor Ronald Raldes y su gerente deportivo, entonces yo creo que aquí hay cierta conveniencia y oportunismo de la dirigencia, de como eh, hay una crisis deportiva evidente en Copa Libertadores y en el torneo doméstico, pues busquemos a alguien a quien apuntar y Henry Baca y la indisciplina del club creo que ha sido el justificativo para... Yo lo veo desde ese punto de vista, porque hasta ahora, Milton el señor eh, Ronald Realdes brilla por su ausencia. Sí, después de esa entrevista que, que ha brindado... Sí, ya no volvió, <ríe> ya, ya a, aparecer, no volvió ¿no? a aparecer más, ¿no? Entonces, todo lo que ha sucedido, que salen estas, estos rumores de que les, había, les habría prohibido el tema de ya no más fiestas, los incidentes después del partido frente al equipo del Bragantino, donde supuestamente se agarraron a las piñas entre jugadores y también el cuerpo técnico y el gerente deportivo, y todo lo que está sucediendo pues eh, tiene que ver, o, o es fruto, por así decirlo, de todas las malas decisiones que ha tomado el señor Ronald Raldes. ¿no? Y claro, ahora todo el mundo está concentrado y comentando de la vida irresponsable del, del jugador, pero que eso ya lo conocemos hace tiempo, Milton. O sea, ya sabemos cómo le fue en Universitario del eh, de Perú. Ya antes, pero en, en, en el Tigre. Claro, universitario. Claro, del Tigre y se fue a universitario al fútbol peruano y le fue mal por el, por el mismo tema, indisciplina. Fue al fútbol brasileño donde prácticamente no jugó los mismos problemas y terminó retornando al país. Entonces eh, todos sabíamos que esto en algún momento podía volver a repetirse por los antecedentes, ¿no es cierto? Eh, y ahí yo creo que el mea culpa de esta directiva de decir bueno, nosotros hemos asumido el riesgo, hemos, hemos pagado ese, ese dinero y ahora pues ni modo. Tendrán que ver qué es lo que va a suceder. Lo cierto que esto va a terminar en tribunales, Milton, ¿no? porque eh, es verdad que dentro de un contrato que se establece entre institución y jugadores hay ciertas cláusulas de comportamiento y de disciplina y cuando estas han sido vulneradas, pues esto puede ser un causal para rescindir el contrato. Totalmente de acuerdo. Eso seguramente lo va a determinar los tribunales y el jugador se va a defender porque no va a perder su contrato y la posibilidad de ganar claro. dinero, eso queda claro. Y la institución lo propio, ¿no? Va a hacer respetar seguramente lo que en su momento se ha firmado. Así que esto va a dar mucho, para mucho, eh, que hablar y que comentar en el tiempo. ¿eh? No se sabe a quién le pegó. No sé, a ver, hay distintas versiones. Dicen que no fue precisamente Vaca que, que, que, que le propinó el golpe al gerente o al director deportivo. Dicen que es Soleto, su compañero, el defensor. Que dicen que también es su amigo de, de Jarana. ¿eh? De Vaca. Sí, que sí. en defensa de Vaca salió él y él fue el que le propinó el golpe al director deportivo. Entonces hay una infinidad de comentarios. Claro, esto ya solamente saben los eh, protagonistas. ¿Qué es lo que ha sucedido? Después de la derrota 5 a 0 frente al Bragantino, eh, ya es conocimiento de eso. Que ellos, seguro no se irá filtrando. Poco Charly, a poco, claro. sí, sí, sí, sí. Al seguro. final, por defenderse, unos van a terminar contando lo que ha pasado y se va a saber. La verdad, sin embargo, ya eh, Henry que está afuera sí. por una supuesta agresión física a un dirigente sí. de Oriente sí. Petrolero. Ah, incumplimiento de contrato o, o en todo caso por temas de indisciplina que seguramente... O sea, si yo voy a despedir a alguien, tengo que tener los justificativos suficientes que deben estar establecidos en el contrato, ¿no? claro Porque caso contrario, el jugador me demanda y yo voy a tener que terminar pagándole todos los eh, beneficios Eso que, co que correspondan. ¿no? Entonces, me imagino que el cuerpo eh, jurídico, jurídico de Bills, de, mm. o, de, Oriente. Bien, de Oriente Petrolero, pues sí. ha estudiado el caso y si realmente corresponde a aquello, pues tomaron la decisión de decir, bueno, te vas y ya esto lo arreglamos en los tribunales. Claro, y ahora, ¿en qué quedaría vaca ahora eh, hay que con tomar... esta situación? Porque tenía un contrato sí. con Oriente Petrolero, pero este contrato es con Strongest. Eh, a ver, lo que. Oriente, eh, Henry Vaca antes de que llegue a Oriente Petrolero, pertenecía a Diez Trongues y a la Academia Tawichi. Tenían eh, los derechos deportivos del jugador 50-50. Oh, yeah. Entonces, eh, Henry Baca. O, eh, Oriente Petrolero lo fichó a Henry Baca comprando el 50%, lo que le pertenecía a Stronges. Oh, ya. Yeah. O sea, lo compró. Lo compró, ¿no? E esos 50% de sus derechos deportivos. Yeah. Eh, y esos otros otros, y los otros 50% le siguen perteneciendo a Tawich. Entonces, ahora, quienes son propietarios de los derechos deportivos son eh, Oriente Petrolero y.. La Tawichi. Pero como Oriente Petrolero ha decidido rescindir el contrato, pues esos derechos deportivos ya simplemente pasan a la Tahuichi. ¿no? Ya, o sea, no, ya no es. Por eso es una pérdida económica mm. y es un perjuicio tremendo. Porque pierdes desde lo económico, pierdes desde lo deportivo porque tienes un hombre menos dentro de tu plantel un activo Queda menos... Supuestamente su figura... La, supuestamente, no, aunque no, no lo estaba justificando en el terreno de juego, pero estás perdiendo un activo, estás perdiendo un jugador, estás perdiendo dinero. Yo creo que no, la, hay muchos hinchas de Bils, eh, de sigo Oriente. con de Oriente Petrolero que creo que no lo analizan desde, desde, ese, desde esas perspectivas. Lo económico y lo deportivo, que es lo donde más se va a ver afectado. Sí. Eh, Oriente Petrolero, ¿no? claro, Y ahora, ¿qué será de la vida de vaca no? ¿Algún equipo lo querrá? Esta es, este es otra cuestionante. A ver, vaca eh, es uno de los jugadores que más cobra en el fútbol boliviano. Se hablaba de un monto de 15 mil dólares, que era el jugador más caro de Oriente Petrolero, y por menos de 10 u 8, no creo que lo ofrezcan a otro club. Pero, si vas a invertir 8 mil, 10 mil dólares en contratar a un jugador que tiene antecedentes de indisciplina, que claro. sabes que en cualquier momento... ¿Puede pasar algo extraño? ¿Puede ser un factor contaminante ¿Pagarías? dentro del vestuario? La pregunta, ¿estás dispuesto a pagar este precio y correr el riesgo? ¿Es eso? ¿Estos hechos de indisciplina le restan a la cotización de un jugador? Sin duda, claro, le bajan su valor de mercado. ¿eh? Claro, le bajan, le bajan. Tranquilamente podría haber subido, dada la calidad de sí. jugador que es vaga porque eso no lo vamos a negar. Nadie es buen no jugador, tiene calidad de juego, sí. pero lamentablemente esto de la indisciplina le ha mermado muchísimo al futuro de este jugador. Y del fútbol boliviano, que es lamentable porque podía haberse convertido en un referente. Ya salió al Perú, se fue al Brasil, tenía las opciones y lamentablemente no lo ha logrado. Bueno, pero veremos ¿cómo? ahora quién ofrece pero Milton, quién ofrece más o menos. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Eh, hace algunos años era jugador sub-20, y ya mostraba su calidad en el terreno de juego y todos pensábamos de que en un futuro iba a ser pieza fundamental para Die Strongers o para el equipo que lo fiche, ¿no? Y ahora ya tiene 25 años, o sea, a, a estas alturas ya hay jugadores que casi ya están consolidados, ya están atravesando su... Se, se dicen que el, eh, los años de mayor importancia y relevancia para un jugador es los 25 y los 28 años. Entre, eso, entre ese periodo es donde mejor exponen sus cualidades futbolísticas, ¿no? O pero las cualidades que tenga. Sí, sí. Pero, no tiene la Pero o sea, ya está pasando, ya tiene 25, claro. en dos pestañazos ya va a ser 30 años, ¿y qué ha conseguido Henry Vaca con algunos clubes? Pues nada, por así decirlo. no Xami, ¿este es un problema del fútbol boliviano? Claro, claro que sí. Esta es una falla, esta es una falla estructural en la formación de jugadores del fútbol boliviano. O sea, ¿Y por qué es una falla? Porque la directiva no apuesta en divisiones formativas y en un desarrollo integral de los jugadores, ¿no? o sea Siempre es importante tener el eh, psicólogo deportivo, el orientador, para que alerte a los futbolistas de cómo puede ser el futuro si es que no llevan una vida disciplinada y si tienen talento, entender que el talento va de la mano de la disciplina. ¿no? Totalmente. Eh, eh, ¿No hay una forma de poner en el contrato cláusulas que puedan eh, definitivamente cortar una carrera profesional futbolística en caso de evidenciarse este tipo de hechos? Por ejemplo, en el contrato no sé si será en general, pero de algún contrato que yo sabía, por ejemplo, dice el contrato de un futbolista, le prohíbe andar en moto, por ejemplo, eh, por los riesgos que eso conlleva a las piernas, sí. que son es la herramienta de trabajo que ellos tienen. Entonces, no se podría uh, poner de la misma manera si se lo encuentra consumiendo bebidas alcohólicas, él rescinde automáticamente el contrato Ay, y esos, ¿no? la federación tendría que tomar otra acción para suspenderlo no sé, digamos, tantos años de no poder jugar por indisciplina. Existen esos contratos donde puedes limitar no y puedes eh, conducir a que el jugador tenga una vida más profesional en el sentido de cuidar su físico y su integridad. Eso es cierto, existen ese tipo de contratos. Sí, sí. Ahora que los implementen en, dentro de los contratos con diferentes cláusulas, ya es otro cantar. no Eso ya depende bueno. de la institución y cómo quiere cuidar a quien considera uno de sus mejores valores dentro de su plantilla, ¿no? Entonces, por eso que en su momento sería interesante conocer en qué consistió las cláusulas que están establecidas, ¿no? Para saber qué medidas de protección e y velar los intereses del club, pues, eh, redactaron dentro del documento los abogados de, de Oriente Petrolero, ¿no? Vale. Ahora, otra forma de motivar al jugador, por ejemplo, para que eh, sea lo más profesional posible... Es el hecho de establecer, por ejemplo, eh, algunos premios y bonificaciones por rendimiento, ¿no? Asistencias, goles, cantidad de, número, eh, de minutos disputados durante una temporada, y si logra cumplir esos objetivos deportivos, pues se le paga más, ¿no? Esa es otra forma de motivar a un jugador para que tenga un rendimiento. Eh, esperado, ¿no? O sea, hay muchas maneras, ¿no? Pero sí. sabemos que nuestra dirigencia muy poco le gusta estudiar y tratar de buscar el mayor beneficio de lo, de, de lo que tienen a disposición, así que todavía va a ser seguramente un, una incógnita saber qué, por qué han tomado esta decisión y a qué se están eh, enfrentando a la hora de decir, bueno, este ya no continúa más en nuestro plantel. Pero lo vuelvo a reiterar, Milton, mm. eh, esto tiene que, o sea, la dirigencia también tiene que aprender de esto, ¿no? De que cuando se forma un jugador, pues hay que formarlo de forma completa, ¿no? Valga la redundancia. Es decir, que el apoyo psicológico, emocional sí, siempre que... esté ahí. Porque cuando los formas, también hay que tomar en cuenta que cuando el jugador, por ejemplo, es transferido a otro club, el club formador recibe un monto de dinero por haber cumplido con esa tarea, ¿no? De, de formarlo. Ahora, eh, otro de las causales que se tiene para este tipo de hechos son también las elevadas sumas de dinero que van ah, ganando sí. repentinamente. Claro, imagínate un jugador, no voy a poner un nombre, que ha, ha comenzado en juveniles ganando 500 dólares, 700 dólares, lo identifican, lo fichan como buen jugador, como un potencial, y le suben su sueldo a, no sé, 5 mil dólares. En un año sube a 10 mil o 15 mil dólares. Entonces, claro, la cantidad de recursos que comienza a tener el jugador lo llevan a este tipo de lugares, sí. consumo de bebidas alcohólicas, fiestas y otro tipo de hechos que conllevan, por supuesto, eso. Entonces, eh, yo creo que tiene que haber un poco de conciencia, porque imagínate si todos los que ganan millones se dedicarían a consumir sí. alcohol, ¿qué estaría pasando con Ronaldo, con Messi? Y ese, que por ejemplo, millones y millones de dólares. Ese, por ejemplo, eh, lo que tú mencionas eh, se vio mucho y bastante en los jugadores brasileños, ¿no? Que dan ese salto. Abrupto, ¿no? De estar en la pobreza a ganar millones y a la hora de poder afrontar la fama, el dinero, pues no pueden controlar, ¿no? Eh, y esa sí. es una gran diferencia, por ejemplo, que hay en el fútbol y el básquetbol del NBA, ¿no? Porque ahí los jugadores, aparte de representar a un, a, en este caso, a una franquicia, también eh, estudian carreras universitarias. La mayoría de los jugadores de, de la NBA terminan con dos, tres carreras, ¿no? O sea, la formación académica también juega un papel determinante. Si no tienes una carrera, no puedes ser parte sí. de también, ¿o no? Si no hay buenos resultados sí, sí. académicos no puedes tener o ingresar al campo de juego con un equipo con el que estés jugando. Sí, eso eh, se lo ha visto mucho en películas y en el trabajo que desarrolla la NBA. Eso es, eso es muy valioso, ¿no? Sí. Eso es muy valioso para el desarrollo de, del deportista y como humano también. Y quizá ahí está la falencia del fútbol, que hay esos cambios tan repentinos de que un día están en la pobreza, carencia de recursos económicos y después prácticamente lo tienen todo, ¿no? Y controlar todo aquello es muy difícil para alguien que quizá no... No ha sido formado en distintas áreas y aspectos y, y ya sabemos qué es lo que pasa. Henry Vaca puede ser un, un claro ejemplo de aquello, ¿no? Pero qué pena por el jugador porque nadie va a discutir que, te, que tiene gran talento, sí, pero que el mismo está siendo desperdiciado, ¿no? Bueno, ¿qué Bien. vamos a hacer? ¿Qué tenemos aparte de todo esto? Ahora sí, podemos alistar eh, la previa del partido de Bolívar. Vamos a escuchar a los jugadores de la Academia que están obviamente pendientes de lo que va a suceder este próximo domingo, cuando enfrenten al equipo Billstermanista. Esto es lo que dijo, por ejemplo, Brian Bentaberri, uno de los defensores bolivaristas. No se nos dio el resultado, pero, pero bueno, eh, hasta el último minuto, el equipo estuvo buscando el empate y, y dejando todo. La suerte no, no estuvo a nuestro lado, pero, pero bueno, como digo, tenemos que, que seguir trabajando para, para sacar esto adelante. Sí, ya estamos, ya estamos pensando en el fin de semana y, y en lo que viene. Sí, bueno, yo creo que, que todo el plantel eh, tiene que estar preparado para, para cuando le toque entrar y, y, nada, y demostrar dentro de la cancha. Realmente rescato la actitud de mis compañeros, la mía. Eh, fuimos, tratamos de, de ser protagonistas, de jugar de igual a igual. Eh, tuvimos nuestras chances y mm, yo creo que lo bueno de este momento es que eh, el equipo empieza a creer en sus posibilidades. Que te duele hablar de esa manera? Porque yo que tengo ya experiencia de jugar varias Copas Libertadores, siempre nos falta ese centavo para el peso. Pero yo confío en este grupo, confío en mis compañeros, confío en, en, en que podemos eh, llegar a clasificar, que mostrando, sobre todo lo que mostramos en el segundo tiempo, el día de ayer, eh, el equipo va a competir en todos lados. Bueno, cuando vas a Copa Libertadores sabes de que no puedes cometer ningún error eh, yo creo que vinieron dos goles de, de carambola eh, hay, hay un errorcito antes del cual trataremos de corregirlo lo que a mí me gusta es el ímpetu, las ganas eh, el, el, el jugar de igual a igual en cualquier cancha que va a proponer siempre este Bolívar eh, realmente el día de hoy descansar porque el día de ayer el partido fue muy muy exigente, el clima estaba pesado la cancha también eh, yo creo que tenemos que empezar a ganar en, en el torneo local para estar tranquilos también para eh, mostrar de que este equipo va a pelear todo lo que fue no se nos dio el resultado pero, pero bueno bien ahí está lo escuchábamos en primera instancia al defensor y luego a Saucedo indicando de que fue de, de Chiripa no dijo de carambola nos metieron los goles sí bueno ya bueno, hermano ya, ya hermano diría sí sí Juan. Diría ¿no? don Juan. Sí, ya hermano, ¿qué, qué se puede decir? A algunos jugadores a veces les cuesta reconocer algunas situaciones de juego y esa autocrítica pues no les es fácil poder expresarla. no Y, y bueno, ojalá que en este partido que se viene... Recordemos que ayer eh, estaba ganando el Cerro Porteño al Palmeiras mm. en su casa, pero después terminó dando la vuelta al equipo. Hubiese sido muy malas noticias para Bolívar que Cerro Porteño le empate al equipo brasileño. ¿Eso por qué? Porque... Bolívar tampoco tendrá grandes chances de ir y sacarle un empate a, a, a Pero, de a todos modos, ¿no? ya es una mala noticia, o sea, a mí, tomando en cuenta el buen partido que ha jugado el Cerro en el ah, Brasil. claro, desde lo futbolístico sí, estoy claro. totalmente de acuerdo con contigo. O sea, ya, ya el ir a jugar con el Cerro, sí. ya sabemos que no estábamos yendo a jugar con uno de los de menor jerarquía sí. en el grupo, para nada. Sí. Le hizo frente a Palmeiras y le hizo frente en su casa. Sí. Entonces eh, hay que analizar todo esto. Porque el próximo rival de, de Bolívar es precisamente Cero. Cerro Porteño, en sí. condición de visitante Bolívar allá en Paraguay, pues veremos cómo le va. Eh, pero basándonos en la lógica de los eh, locales, pues era necesario de que gane eh, el Palmeiras, ¿no? Porque es muy probable que el Palmeiras vaya y gane en Paraguay, ¿no? Eh, o sea, tiene grandes chances de cumplir aquello. Entonces, que los equipos más fuertes consigan sus resultados es necesario... Y que Bolívar también haga respetar todos los partidos de local, de local, los tres que tiene, y si hay chances, como hubo chances de sacar un punto Uno. jugando sí. frente al Barcelona y que no hay que desperdiciar, porque eso puede deparar tu futuro en si te quedas eliminado y si avanzas a los octavos, pues... No hay que perder esa, esas chances, claro, ¿no? Y la opción será la más posible, la podemos decir, es Cerro. Cerro, cerro por Porque a Palmera es difícil que la vayamos a ganar en su cancha. Sí, difícil. Es muy, eso, eso va a ser muy complicado. Entonces, veremos cómo le va a Bolívar. Lo reiteramos, este domingo juega desde las 17 con 17.30 horas en el Estadio Hernando Siles. Esto es lo que dice... La gente de Bilstermann en relación a este Clásico Nacional es considerado Clásico Nacional para algunos, aunque recordemos que este Bilstermann está muy venido a menos. Sí, no, eh, fue una, una derrota complicada para nosotros. Eh, la verdad es que, que una pena, ¿no? pero hay que levantar cabeza. Se viene Bolívar, un, un rival eh, complicado. El grupo está bien, hoy ¿no? entrenamos un entrenamiento eh, intenso, eh, reducido, y ya el profe va alineando el equipo que va a enfrentar a Bolívar. ¿Cómo ¿no? es el juega la Bolívar no tranquilo, mantener la, la concentración nosotros, el, el orden táctico va a ser importantísimo, ¿no? porque si ellos no rompen las la líneas de, de defensiva va a ser muy complicado tenemos que estar concentrados en todas las líneas y eso va a ser importante eh, para nosotros y, y para el equipo. ¿no? Sin duda tú conoces ¿no? muy bien el Hernando Siles también, Juan Pablo ¿Qué es lo que más te va a pedir el profesor? también es la No, los lo delanteros, mucho cuidado que, que tiene Bolívar, eh, sobre todo nosotros en la última línea eh, hay que estar concentrados, sabemos que es un, es un estadio, una cancha rápida complicada también, que ellos están adaptados bueno, como te dije, la concentración va a ser importante y el orden táctico que, que tengamos dentro, dentro de la cancha durante los 90 minutos. ¿Se puede sacar puntos, no? Sin duda, de la paz. Sí, sí, se puede, con, con el orden táctico y, y como maneja también el profesor, va a ser importante esta semana de entrenamiento eh, poco a poco está alineando el al equipo y bueno, esperemos y hacer un buen, buen partido allá contra Bolívar, ¿no? Pablo, ¿ya lograste habituarte desde que llegaste al plantel retornaste, los nuevos compañeros y ya están en granaje ahí? Sí, sí, la verdad es que ya, ya estoy habituado eh, estoy dentro, dentro del grupo también concentrado la verdad es que es muy importante eso en la parte física estoy bien también y ahí está entonces, ¿qué irá a pasar? Bueno, tú estabas repitiendo mucho Bill Cerva, me imagino por, sí. por la apuesta que te ha quedado desde ayer, ¿no? Yo, yo ya no, ayer me retaron también para apostar, pero ¿Ya no? eh, como dice Juan, eh, arrugué como perdiendo a ¿Has, Char Char has, has sí. descarmentado? Sí, porque a ver, ¿cuántas desde... has perdido? No, perdí la ceja, mitad sí, sí. de ceja, Milton, <ríe> sí. y desde esa vez prometí de que mientras el señor Beña San José sea entrenador de Bolívar, pues no voy a apostar. Yeah, yeah. No voy a apostar. ¿no? Porque era impensado de que pierda con Bilsterman. Recordemos que perdió con Bilsterman allá en Cochabamba. Mm. Después cayó de manera contundente frente a Diez Trongues y ahí perdí la ceja y ahora no, ya no tengo la confianza en el entrenador porque es una caja de sorpresas. ¿Se acuerda lo que pasó frente a Gran Mamoré? Gran favorito Bolívar, cambió el equipo, hizo lo que quiso, planificó muy mal el partido y Mamoré... Sí, sí el más goleado del campeonato, el último en la tabla, pues le terminó ganando a Bolívar. Claro, Entonces, ¿Quién, y es... le, ¿quién le hubiera apostado a Gran Mamoré? A ver, por... <risa> ¿quién le hubiera apostado tomando en cuenta los antecedentes sí. para ese partido? Entonces, bueno. claro, creo que Beñat juega para las apuestas en contra, ¿no? Sí, por eso, a mí me parece que es una locura lo que está haciendo Juan, pero bueno, es que juega de local... Eh, y Bill Sterman tampoco está bien Entonces te, no tendría que tener problemas Bolívar, pero lo reitero Con Beñal San José, todo puede suceder Bien, señor director, esta es la jornada número. ¿Te lo has diez. imaginado rapado a Juan Pastel? No sé, yo dudo de Juan ¿eh? Yo dudo de Juan La última vez que perdió una apuesta con Alex Yucra Y que era un tortazo en la cara Todos terminamos manchados ¿eh? Nos no, nos no. aplicó el tortazo a todos sí, o sea, no si él pierde, pierde todos sí. pierden todos ¿no? así que no, no sé qué es lo que vaya a suceder ¡Cherrano! ahí está Milton, hoy comienza por si acaso el fútbol boliviano con dos partidos a las 6 de la tarde Nacional enfrenta a Independiente en la capital del estado, en Sucre en el estadio Patria y a las 8 de la noche Royal Party juega con Blooming, buen partido Royal Party que viene de vencer a a Oriente con 10 hombres, o con uno menos, como usted quiera verlo, frente a un Blooming que, recordemos, fue goleado en Copa Sudamericana ante el New Newell's. Después, al día siguiente, continúa la fecha. Buen partido, Palmaflor enfrenta a World Ready, recibe, en el ¿no? trópico. ¿no? Recibe la visita del equipo millonario 3 de la tarde. El día sábado continúa la acción con Guavirá frente a Ororo. Otro buen partido, Gualberto Mojica se va a estrenar como director técnico interino del equipo azucarero, 17 con 30, esto en el estadio Gilberto Parada de Montero. Aurora que Aurora que está medio... Sí, ya está tambaleando, ¿no? Está tambaleando. Sí, está ¿no? tambaleando porque su, eh, su presidente salió a pechear a todos diciendo, no, este equipo va a ser campeón y ya ha perdido varios puntos jugando de local. Y después de lo que pasó con su exjugador, no ha vuelto a aparecer, te cuento. Estaba aislado, en el último partido de Aurora estaba ahí, aislado, <risa> en una tribuna, solo viendo cómo su equipo empataba con Real Santa Cruz. Pero bueno, eso ya es otra historia. Díaz Strong se enfrenta a Oriente Petrolero el sábado, 20 Favorito horas. Favorito el tigre. Yo creo que, como dice mi querido compañero de trabajo, Marcos Arabia va a ser leña del árbol caído, ¿no? Claro. 20-0-0 el partido, cerrando los cotejos del día sábado. El domingo continúa Real Santa Cruz frente a Libertad Gran, Mamor, Gran Mamoré, Liber, eh, Real Santa Cruz, Milton, mm. que es el mejor equipo cruceño hasta el momento, ¿no? Porque ha sacado resultados fuera de casa, no pierde hace cinco o seis partidos, si no me falla el dato. Entonces está con una buena performance y seguramente tratará de hacer, eh, respetar su condición de local frente a Gran Mamoré, que igual no pierde hace dos partidos el equipo Veniano. Bolívar enfrenta a Bilsterman que no gana hace tres partidos, Bilstermann, recordemos que viene de empatar con Always Ready, o oh no, de perder con Gran Mamoré, de empatar con Always Ready y de perder en Copa Libertadores frente al Barcelona. Quiere recuperarse en esta jornada de domingo, venciendo a Bilstermann desde las 5 de la tarde con 30 minutos en el estadio Hernando Siles. Y cerrando la fecha, Real Tomayapo enfrenta a Baca 10 el domingo, 19 con 30 horas este partido como que no te motiva tanto, ¿no? Vaca 10, Tomayapo, pero bueno, se va a jugar en el Estadio Cuarto Centenario. Así está programada la fecha 10, Milton. Bueno, vamos a estar haciendo seguimiento entonces eh, los partidos para que usted ya haya tomado nota del partido que más le interesa, por supuesto, en el reinicio ya de la división profesional en nuestro país. Sammy, muchísimas gracias. Estaremos sí. atentos a lo que pase el domingo. Todos... Sí. Todos vamos a estar eh, viendo lo que pasa en el Siles Y veremos qué es lo que sucede Si Yucra es el próximo No sé si se va a rapar el día lunes Pero el que pierda Yo creo que Juan va a aguantar Yo lo conozco a Juan ¿eh? Sí, no, algo va a hacer, ¿no? sí. los va a querer rapar a todos ah, este, este fue el tortazo no Que era claro, para Juan ¿no? Y el que tenía que hacer ve Fue para ambos ¿eh? Y el que había ganado la apuesta Era Yucra pero Yucra más se llevó a la parte. Yucra, y perdió hasta el terno, me imagino. Mira sí. ahí. Saquito Chao. Esa fue la última vez que perdió con Yucra, Juan. Después le ha ganado, ah, no, creo que perdió, no. Después le ha ganado Juan en varias oportunidades. ¿Ahí quién metió la mano? ¿Tú? Sí, para que se limpie el rostro y los ojos, ¿no? Pero después a mí también me, me dieron con, el, con la torre. No hay comedido que quede bien. Mi sí, y, y, dos veces todavía. ¿eh? ¿Eh? Sí, no, no hay comedido. Eso era el año pasado. Mire, ahí Uy, también mira me salpicaron. No hay comedido que quede bien. Xavi, muchísimas gracias. Ha sido un placer, Milton. Estamos de retorno muy pronto. Claro que sí, vamos a estar esperándote.